Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy vamos a hablar del panorama digital en España. Y es que en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, cada vez existe una mayor concienciación de la gran diferencia que ha supuesto la incorporación de Internet y las nuevas tecnologías en nuestro día a día. Estas nuevas herramientas han cambiado nuestra manera de vivir, de ver las cosas, de funcionar y por ese motivo se vuelven fundamentales conceptos como la ciudadanía digital o la responsabilidad digital para que seamos capaces de integrar estos nuevos elementos en nuestra vida aprovechando sus beneficios al máximo y siendo muy conscientes de sus peligros para poder defendernos de ellos. Pero vamos a hacer un breve resumen sobre el panorama digital en España. Estamos a punto de empezar una nueva década y es que en estos últimos 10 años nuestra convivencia con lo digital ha cambiado muchísimo. A día de hoy hay 54 millones de líneas móviles en España. Prácticamente la totalidad de niños, al llegar a los 13 años, maneja un teléfono móvil. Y ese prematuro contacto con Internet, unido a su falta de madurez y el déficit que tenemos como sociedad en formación digital hace que esto se convierta en un peligro y por tanto es muy necesario que nosotros los adultos nos formemos y eduquemos para ayudarles a un correcto manejo de las herramientas digitales. ¿Cuál es la solución ante una sociedad hiperdigitalizada, pero con un gran déficit de formación e información respecto al uso de las herramientas digitales? Pues no es ni más ni menos que la ciudadanía y la responsabilidad digital. Y en este vídeo de aquí hablaremos de este tema. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.